Hola, ¿qué tal? Les saluda el ingeniero Luis Basualdo. En esta oportunidad quiero presentarte nuestro proyecto residencial La Huerta, un espacio ideal para vivir en armonía con la naturaleza. Desarrolla la empresa Ancosur de la mano de la empresa Inicia. Residencial La Huerta se encuentra a tan solo 5 minutos de la provincia de Chupaca, en plena carretera Noryaoyoscocha, la referencia exacta el paradero Calla Vallauri. Residencia en la huerta es una gran oportunidad para todos los amigos inversionistas o futuros propietarios que quieran construir una vivienda. Tenemos lotes desde 77 metros cuadrados hasta 150 metros cuadrados en una zona realmente espectacular. La factibilidad de servicios básicos como agua, desagüe, energía eléctrica y telecomunicaciones están garantizadas. ¿Y tú qué estás esperando? Para que seas parte del grupo de inversionistas y propietarios con las que ya contamos. Llama a los números que aparecen en pantalla para que un asesor de ventas pueda brindarte toda la información del caso. Ancosur e Inicia trabajan de la mano para brindarte la mejor experiencia en construcción.